Hoy veremos los cambios a la clase del Caballero de la Muerte en el 10.0.7. Lo primero sería el herardo de Fatalidad, que se le agregó ahora que aumente el daño de la próxima Espiral Mortal en un 20% o Epidemia en un 10. A Desfiladero, cada segundo, si algún enemigo está parado en el Desfiladero, crece en tamaño, inflige más daño y aumenta nuestra navastría en un 1%, hasta un 8% de daño. También Desfiladero ya no es el Nodo de Elección de Pacto Profano y ha reemplazado a Pústolas Prestilentes en el Árbol de Especialidad. En cuanto a rotura de vísceras. ahora cuando nuestros necrófagos expiran, estos se explotan, generando algo de daño. Cada explosión tiene un 25% de probabilidad de aplicar heridas purulentas a los enemigos golpeados. Golpes de festín ahora también otorga corrupción rúnica. Y el cómodo de la muerte ahora se aplica a cualquier necrófago o gargola que invoquemos, independientemente de la distancia en que se encuentre.